Me encantaría que estuvieras aquí mi amor Abrazándome y dándome calor Este 14 de febrero Me encantaría que estuvieras aquí mi amor Abrazándome y dándome calor Este 14 de febrero No es necesario que sea el 14 de febrero Todos los días puedo darte el mundo entero Quiero ver contigo cada amanecer, Despiertas mirando tu cara y placer. mirar cuando cuando sale el sol, tu voz para mí es una hermosa melodía. Gracias por compartir tu vida junto a mí, yeah. prometo que siempre yo estaré feliz, no te faltaría nada, baby. Yeah. Me encantaría que estuvieras aquí, mi amor, abrazándome y dándome calor.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 Seré tu todo y también tú No serías, amor, nunca tú te de Mi amor no que ya promesa por siempre Seguirá y la alegría que me da Nunca se forrará Porque tú llegaste cuando más faltan Me días, contigo se será